Esta semana vinieron al Parlamento el Ministro de Industria, Roberto Kramerman, la Presidente de Antel, Carolina Cose. Una solicitud que habíamos hecho a principios de febrero, que bueno, se fue postergando y la tuvimos eh, este pasado miércoles, 9 de mayo. Hicimos allí muchas preguntas, hay muchísimos gastos que viene desarrollando Antel. Hicimos muchas preguntas sobre esos gastos, eh, algunas fueron respondidas. Eh, otras no fueron respondidas y en algunas de las que fueron respondidas falta demostrar cómo se llega a esas conclusiones por ejemplo, en el caso del recital de los elumareños en Atlántida se dice que hubo 50.000 personas nosotros ahí queremos saber cómo se midió cómo se sabe que hubo 50.000 personas y no 10.000 o no 60.000 es decir, eh, cuáles son los parámetros en los cuales Antel llega a esa Cifra esa conclusión, porque se nos dicen 50.000 personas, pero no se demuestra cómo. También se dice que eh, ha tenido un retorno importante para la imagen, ese recital, para la imagen de la empresa, lo cual también queremos que nos demuestren cómo, porque imagino y nos dicen que sí, que hay, informes que avalan, que demuestran que hubo una mejora en el cambio de la imagen de antel. Lo van a tener que demostrar, hasta ahora no lo han demostrado. También nos preocupa lo que ha sido el manejo, por ejemplo, de eh, lo, que son las entradas, lo que fueron las entradas VIP para el recital de Paul McCartney. Antel pagó 100 entradas VIP a un precio de 15.700 pesos cada una y se adjudicó de regalo a determinadas personas. Se montó una carpa con un catering, con sándwiches, con refrescos, con cosas para tomar y comer. Para esos invitados VIP, esa instalación de esa carpa costó 6.000 dólares más. Entonces queremos saber cuáles fueron los criterios por eh, los que se invitó a algunos y no a otros. Uno dice que se invitó a autoridades, a algunos clientes, a periodistas, pero algunos periodistas estuvieron invitados, otros periodistas no estuvieron invitados. Algunas autoridades de gobierno, que los vimos después fotografiarse, diputados del gobierno, ministros del gobierno, senadores del gobierno pero eh, otras autoridades de gobierno no fueron invitadas. Y eh, por último, y para cerrar este mensaje del día de hoy, contarles que nos eh, llamó mucho la atención, y se lo preguntamos al ministro si justificaba el gasto de una entrevista a la Presidente de Antel, Carolina Cosen, en, en una revista llamada Wall Street, para su edición en Londres, escrita toda en inglés, que eh, en esa entrevista Antel pagó 15 mil dólares por la misma, 15 mil dólares. Y luego... Por otra revista, también de distribución en Londres, derivada de la revista Time, pagó 42.750 dólares. Le preguntamos al ministro si le parecía adecuado que Antel incurriera esos gastos para que la presidenta sea entrevistada en revistas que circulan en Londres y nos dijo que sí por los negocios internacionales que hace Antel. La verdad no lo compartimos, no nos parece adecuado, no nos parece adecuado que se siga utilizando el recurso de todos, la empresa de todos los uruguayos, para este tipo de campañas personales. Vamos a seguir eh, trabajando en insistiendo en estos temas y le vamos a seguir contando cómo sigue nuestro trabajo en ese sentido.